Arriba sí que te digo yo que estando arriba es un poco canteo porque todos los edificios nos ven. Y, nah. ¿Cómo os lo vais a organizar? Así me describen un poco más o menos cómo vais a hacer así. Estoy de corriente, ¿sabes? O sea, en, tengo... entrar, o sea, vamos a entrar básicamente por la estructura. Tampoco hay mucho que hacer. Lo interesante es cuando una vez entras dentro, uh -huh. ¿sabes? Tú llamas policía, salimos. Exacto. Si os llamo policía whatsapps, os diré cosas. Vale. Vale. Bueno. Adiós. Gracias. Hola. Hola. La caseta se ha abierto. extremas precauciones. Tenemos que mirar una de estas puertas. Vale. Vale, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Le voy a decir que ya estamos arriba, por si acaso. Vale, a nuestro centinela. Ahí con la camiseta, a tope. Esta camiseta es buena. Vale, sigue en la caseta, así que adelante. Todo listo. Iba a ser un estadio súper toche, se supone. Según me han dicho que el primer piso era como retráctil que se iba para hacer otro tipo de, de deportes, una pasada, pero luego ¿la? se quedaron sin dinero. con el señor Ayala. Puede pasar cerca de la casita un coche de Policía Nacional y ha hecho una frenada rara. Escucha otro coche. Hombre, es momento de salir. Estamos para allá, más pegado a la plaza. Ahí está la... ¿Nos está llamando? ¿Sí? Sí, me está llamando, policía. Vamos. Vale, estamos un poco, un poco perdidos, tío. Necesito que me pase la ubicación del coche. Si doblamos la esquina va a estar la policía, eh. Estamos un poco acurralados, tío. ¿Dónde están? En el coche, tío. ¿Lo ves el coche? Ah, sí, sí. sí. Se sí.